Les invito a que paren un momento y me acompañen a una práctica para volver al, al propio ser, relajarse, volver a un espacio de calma, de serenidad. Ahí donde estás, detente un momento. Y vuelve a observar tu respiración. Y suavemente. Vamos a ir a una práctica muy especial para recargar al ser y estar en paz. ¿Dónde estamos? Vamos a hacer unas inhalaciones profundas suavemente. Voy relajando desde la frente hasta los pies. Inhalo paz y exhalo todas las tensiones. Suelto cualquier estrés que haya acumulado mi cuerpo. Y relajo. Y poco a poco voy a visualizar que mis pensamientos son como hormigas que trabajan intensamente, van de un lado para otro. Y yo solo observo ¿Cuánto pienso? Ahora, como si esos pensamientos fueran barcos que tienen que regresar al puerto, voy a imaginar un faro que transmite una luz potente, todos mis pensamientos van hacia la luz. Todos se van alineando, no importa la tormenta que hubo durante el día, Ya no importa qué pasó, ahora voy hacia la luz como si la luz me atrajera aún en contra de mi deseo consciente. Esa luz brillante. Hasta que todos los pensamientos como barcos llegan al puerto. Allí descargo mi ser y voy al cobijo de mi propio lugar interior, mi hogar del ser. Donde voy a darme una ducha de paz. Que vaya limpiando toda la influencia negativa que haya acumulado en el día. Es una ducha que limpia la mente y voy sintiendo... Que incluso mis músculos se sueltan, se relajan. Como si esa paz fuera como agua tibia que deshace todos los nudos en mi cuerpo. y relajo, suelto, suavemente estoy cada vez más y más relajada, tranquila, tranquilo, Poco a poco, quedo limpio, o limpia, de toda influencia. Y ahora voy a dirigirme a una cámara de paz, un lugar sagrado donde llevo al ser. Para sanar, para recargarme de energía. Visualizo así un espacio sagrado donde puedo llevar mi ser. Un espacio cómodo. Allí hay comunicación directa. Con el plano de luz pura, de paz, de silencio. Aquí es el espacio para sentir lo que está más allá del mundo físico. Sentir. La energía suave de la fuente de paz y amor, sentir esos rayos sanadores que vienen desde el alma suprema, Dios. Rayos cálidos. Y a este ser puedo entregarle lo que sea que me preocupa. A este ser le puedo contar cualquier error que cometí en el día y que a veces pesa en mi conciencia. También le entrego cualquier sentimiento que me haya perturbado Todo lo entrego a la fuente. Es como cuando yo voy a consulta a un doctor. Y luego de contar lo que me aflige, acepto sanar. y recibí la medicina del amor. Como si desde esa voz dulce y suave de la fuente vinieran vibraciones de amor, que me dicen que son solo aprendizajes, que lo que sea que sucedió durante el día es solo para aprender. Así integro en mi interior lo que aprendí hoy, ya no con sentimientos negativos, sino con claridad de que siempre puedo ser mejor. lo profundo, porque ahora lo que entrego al Ser Supremo es todo el ego que me impide sentir la esencia, el potencial divino que hay en el alma. Sí, en mi interior, ese ego que es como un caballo salvaje que quiere dominar y de repente me lleva por caminos donde hay dolor. Suavemente, con esta energía pura de la fuente, voy diciéndole al caballo del ego que todo está bien, que ahora es el momento de que el alma tome las riendas. Es el momento de ser humilde. Es el momento de desprenderse. De todo orgullo. De todo apego. Y ser luz, libre, paz. Y si lo hago con amor, el caballo del ego se aquieta. Ese caballo que siempre tiene expectativas, deseos, se tranquiliza y soy paz. Solo cuando el ego está quieto, puedo salirme de él y volver a mi esencia, donde soy solo lo que soy. No necesito demostrar nada a nadie. No necesito ser vista o visto, porque yo soy, independientemente del mundo externo, soy como una estrella constante, divina, sutil alma. Solo soy quien soy. Por lo tanto, no me comparo con nadie, soy un ser único, sutil, así, voy abriendo suavemente, el pecho, para amar a este ser que soy yo. Desde mi esencia sutil, no desde el ego. Amarme desde mi verdad. Y amar a este ser que soy, es respetarme, por quien soy. Dejar todas las cadenas de dependencias y dejar de mendigar hacia afuera migajas de amor. Porque yo soy un ser de luz y yo siento amor por quien soy yo. Así, suavemente. Logro también aceptar, recibir amor. Como un derecho. Sin pedir. Aprendo a tomar lo que ya siempre. Está ahí para mí. Las olas del océano de amor. De la fuente universal de amor. Un amor eterno. Que no es condicionado. Que es constante. Un amor puro, en el que no hay expectativas, no hay egoísmo, es un amor sanador. Acepto que soy un ser amado, cuidado por la fuente divina, por Dios. Este es un amor lleno de comprensión. El liberador. Este amor. Es como el amor de una madre. Que abraza y que desea lo mejor para sus hijos así de infinito es el amor de Dios y una vez que recibo todo esto que abro mi ser a aceptar el derecho a ser amado a ser amada Con esta conciencia puedo hacer que mi corazón crezca y sentir la conexión que tengo con todos, con todo el universo y con las casi 8 mil millones de almas en la tierra. y sentir como si desde mi interior fluyera una fuente de amor hacia el universo, hacia todos ese amor se convierte en sentimientos benevolentes, buenos deseos de que todos puedan percibir su propia luz y su propio valor, cada alma, cada ser que existe, es indispensable, en este tejido universal, así me permito, extender mi amor, hacia todos, Cada alma hace lo mejor que puede. Cada ser se esfuerza para dar lo mejor de sí. Así este amor se convierte en compasión, en perdón. que desde mi corazón solo hayan sentimientos benevolentes hacia todos. Más allá de lo que nos diferencia o nos separa, la semilla es la misma, la fuente. ES LA MISMA, ESO NOS HACE UNA GRAN FAMILIA UNIVERSAL, Y EN TODAS LAS FAMILIAS HAY VARIEDAD, VARIEDAD DE OPINIONES, DE VISIONES, EN TODAS LAS FAMILIAS HAY CONEXIÓN, y yo conecto con toda esta familia universal. Y siento que el amor de mi corazón se expande amplio al horizonte. Cuán agradable es amar. Amar de forma verdadera, libre y limitada. suavemente dirijo ahora mi amor hacia la vida y hacia todo aquello que me permite sostener la vida de este cuerpo hacia esta madre naturaleza y todo lo que la compone quien de forma incansable provee todo lo que requiero para vivir y si sí, amo vivir es un privilegio vivir es un regalo vivir así que extiendo mi amor a la vida al vivir, abrazo la vida con amor. Cuán bien se siente amar. Cuán distinto es amar que rechazar o criticar. El amor une. El amor sana. Suavemente inhalo nuevamente integrando toda esta experiencia en mi interior, inhalo paz, luz, tranquilidad, Suavemente, en caso que cerre los ojos, los voy a volver a abrir. Y me agradezco a mí misma o a mí mismo el haber parado, el haber dedicado este tiempo para mí, para la paz, para el bienestar, un shanti un shanti significa soy paz